Universo Infancia. Nacer en la música, semillas para el futuro. Y queremos dejarles ahora con algunos de los protagonistas de este encuentro tan especial que congregó a, a 100 personas entre. Matronas, personal de la salud, ginecólogos, obstetras, personas allegadas al canto, personas que estaban embarazadas, hombres y mujeres que se reunieron en torno a una nueva disciplina, a una nueva actividad que nos abre un abanico de esperanza para la humanidad. Pues para alguien que no conozca la materia se va a encontrar todo lo que es una, un marco que justifique el porqué cantar en el embarazo. Es decir, todo desde el tema de las emociones del bebé que vive intrauterino, de las vibraciones, cómo percibe, cómo percibe la voz de su madre y cuáles son los beneficios del canto para la comunicación con el bebé, para el desarrollo neurosensorial del bebé y para el parto. El tema de trabajar el canto le permite trabajar de una forma consciente la respiración y sobre todo trabajar zonas musculares que eh, a lo que a lo mejor no está acostumbrada por su ritmo de vida. Eh, entonces el bienestar físico de la madre es el bienestar físico del bebé. A nivel de la comunicación, pues hay una comunicación un espacio de comunicación que la madre se permite a lo largo de la semana como los encuentros son semanales para poderse encontrar con este bebé y lo que es la preparación al parto, porque es un trabajo físico corporal a través de todo lo que es las, los beneficios de la respiración y los músculos abdominales y a través de la tonicidad de lo que es todo su suelo pélvico, como luego ya se llega a preparar para el momento de la dilatación y el parto. <risa> Entonces, el C'est una propuesta para la femme de bien-être euh, gracias a los ejercicios que proponemos a euh, cada semana, a euh, cada seance. El, el prenatal es una, es una propuesta para el bienestar de la madre en, durante los encuentros cada semana. C'est un par rapport à la respiration. Es trabajo euh, que involucra, pues, la pollo, la, la Il y a aussi toute une proposition, je fais vraiment très court. Hein, <rire> il y a toute une proposition, un répertoire spécifique que permite a la mujer expresar sus emociones y comunicarse con su bebé. Hay también todo un repertorio, un repertorio de canciones específicas que permiten a la madre comunicar con su niño, con su bebé. Para el parto son sonidos que acompañan al despertar. Dans el directamente como, de forma qui que son sonidos que actúan directamente en el suelo pélvico como forma vibratoria que permiten la vibración del suelo pélvico et qui, qui, qui, qui de gérer souffle, y que permiten también de gestionar el soplo y que también de la por el cerebro que libera y que también actúan sobre lo que es la la, la relajación y permiten a, um, al cerebro de um, um, liberar endorfinas oui, durante la contracción la mujer hace sonidos donc, elle, elle se détend, elle accompagne la entonces ella se relaja y a través del sonido acompaña <coughs> la contracción es un acompañamiento activo porque ella está haciendo sonidos a ser más a nivel de y a nivel de la consciencia corporal. Y entonces el hecho de hacer sonidos me permite dejar de pensar y de estar más en su conciencia corporal. Y entonces el cuerpo lo que hace es acompaña todo este proceso de la mujer liberando endorfinas que son analgésicos naturales. Permettre à certaines femmes d'accoucher sans péridurale, pas parce qu'elles peuvent souffrir, mais parce qu'elles peuvent gérer leur, euh, leur accouchement. Et tout ça permet à la femme de à l'autre une péridurale, non parce qu'elle ne quiera souffrir, mais simplement parce que ce qu'elle peut faire est gestionner beaucoup mieux que les autres. Et si elles ont une péridurale, elles, elles peuvent faire le choix d'une péridurale, mais tout le temps avant la péridurale, elles peuvent être, euh, être maîtres, maîtriser ce qui se passe. Donc si elles érigenent, par exemple, pour utiliser l'épidurale, eh, que por supuesto es una lección de cada uno, el tema es que la, antes de ponerse la piedra, lo que pueden hacer es eh, ser muy conscientes de lo que está ocurriendo en su cuerpo y luego decidir si no o si sí si, o si no ponerse la piedra. un poco une perte de la tradición de chant en la pero también vivimos en una generación donde ha habido una, una pérdida de las canciones familiares y tradicionales con la llegada de la televisión en las casas y la es que no hay nada que ver con eh, la posibilidad que un bebé tenga escuchar la voz de su padre, de su padre, de su familia con escuchar un disco el disco, du bruit pour lui. Un disco es el ruido para él. Escuchar un enregistro, es eléctrico, es du ruido. Es que para un bebé un disco es ruido, porque lo percibe desde el punto de vista eléctrico, no percibe la vibración. Pero más percepción de lo que se llama emocional. De hecho, un bebé todo lo que percibe lo convierte en sentimiento. Entonces, claro, uno de los grandes beneficios del canto prenatal es a través de la comunicación madre y bebé, porque en el fondo el bebé es la madre y la madre es el bebé, es... Eh, la cantidad de sentimientos positivos, pues de afecto, de cariño, de protección que la madre le puede transmitir. cada un bebé que está nueve meses en el futuro materno, pues podemos imaginar lo que significa ir recibiendo esos sentimientos de amor incondicional para la construcción de lo que son los cimientos de su forma de ser que lo acompañará el resto de su vida. Son los cimientos de la estructura del desarrollo psicomacional posterior. El nacimiento es una experiencia emocional muy intensa para el bebé, si además viene pues, acompañada de esa comunicación de la madre, pues le da está dando una experiencia muy positiva. De hecho, el bebé cuando sale a este mundo dice, bueno, ¿a qué mundo llego? No? Es afectivo, es cariñoso, se me recibe con abrazos y besos, o es agresivo, se me separa de mi madre, me manipulan, me hacen sentir mal. Eso es una huella que ya está demostrado que es una impronta que nos acompaña el resto de nuestra vida, Claro, cuando atrás es una herramienta muy potente de comunicación, de integración emocional de Madrid y de bebé. Pues Se siente muy acompañado por ¿no? con ese canto prenatal. Otra de las personalidades destacadas que asistieron y dieron su conferencia en el primer encuentro de canto prenatal fue Michel oDon tetra y cirujano, que en 1975, en la ciudad de Pitivier, en su hospital público, tuvo la, el encuentro con Marie-Louise Auger, cantante lírica, que sugería y promovía la realización de esta experiencia con mujeres embarazadas. La sorpresa de ambos fue que, no solo convocó a mujeres embarazadas, sino que diverso personal del hospital se integró en los cantos que empezaban a realizar e incluso también los padres eh, del futuro bebé se eh, empezaron a juntar para cantar una vez por semana en el hospital. Si bien esta actividad comenzó hace treinta y tantos años en Francia, ha llegado apenas hace dos años a España de la voz de Maglo Potel y Miriam Chiosa. Y para culminar este encuentro, hoy podríamos decir el embarazo es un universo que se va a concretar en una vida. Un fractal de amor. Universo infancia.